Fabián aún se mantiene en estado delicado de salud a raíz de recibir la estocada que casi le cuesta la vida. Él mismo pidió a las autoridades judiciales aplicar todo el peso de la ley contra el responsable de este hecho. Yo iba bajando y un chamaco llamado Isurro me salió de repente y me tiró una puñalada para atracarme. ¿Para atracar? Ajá ¿Cuándo y dónde fue? El de la noche ¿Dónde fue? Ahí bajando al hospital, esa bajadita ahí Pues yo vivo ahí mismo, cerca ah. Ajá ¿Y el de vosotros? Un celular ¿Cómo que se llama esa persona? El Surro lo dicen ¿El Surro? El Surro, el surro. Sí y, eh, Él vive ahí mismo en el barrio ¿Y puede contarnos entonces qué, qué te dijo él? ¿Cómo fue? No, me salió de repente, me tiró, ¡fua! a cómo atrás, me tiró. Y una vez me tiró. Yo me defendí y tiré un, un trompón, no sé si lo pegué. Y ahí mismo, ella me tiró una puñalada. ¡fua! ¿Y no habían tenido ustedes de viajar a viajes No, no. ¿Se lograste lo identificar? Sí. Andaba con otro, el otro se me cuando dijo que yo caí. Sí. NTN, arisma la antigua,